Pero <risa> lo Ah, ¡Va! ¡Va! ¡Va! Sí. Sí. Arriba. Pues guapos, ¿eh? De cara a la pared. Esto que no graba también audio. ¿Tenemos un chiste verde? Sí. sí. Ah. Pero nos vamos a la iglesia, ¿verdad? Sí, sí. sí. sí. sí. sí. Bueno, pues voy a saltar por ahí y me voy a poner en la calle alta. Bien aquí mejor allí Bien, bien, exámenes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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ¿no? No, pues los gigantes lo están pasando ¿no? Está haciendo calor, eh Aquí ti también, Pero ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba. Eh, Lo digo por las cercanías de la gente ah, pues se meten en el medio y, y no ven no ven, no ven dentro